Aquí, Capri, un nuevo video para ustedes. Hoy estamos en Gartifon con estos panas. ¡Hola, ¡Hola compañeros! Empezamos primero ¡Hola! con el Rap Dibujardo. Estamos con Alessi Vici, ¡Uh! con Rabinacho. Catanuncia y Sir Guapachito Oye, oye, están clonados idea. Tienen la misma foto de perfil De verdad, ¿Es ¿Es la... verdad? ¿Es ¿Son, Son palomas peruanas, loco ¿Qué guapo <risa> no, <risa> Espero no haga tin, no eh, no van a hacer tinas Asqueroso Ok, como ya saben, lo del Gartifón Es simplemente dibujar Luego le va a pasar el dibujo a una persona Que va a escribir, pues, lo que piensa que es Y, pues, al escribir eso, se lo va a pasar a otra persona Y así secutivamente, ¿vale? Perfecto Perfecto, perfecto. ¡Listos, para darle? Ok, voy a empezarlo y empezamos en tres. Prepárate para mi 2, uno. Vale, escribe una frase. A ver, congela tu espacio. Um... Oh, tengo una buena idea. Y si colocamos, yo qué sé, Rancore. Volando En un cerdo En un cerdo mágico Ahí, esa palabra, quiero ver a un Ranco volador arriba de un cerdo ¿Cómo quedará? No lo sé, pero ya veremos Ahora simplemente tenemos que esperar Que todos los jugadores Y todas las personas escriban su palabra Y comenzamos, ¿vale? Ok, ya queda pocos segundos, vamos, vamos ¿Y qué palabra? Los panas trabajan en un circo ¿Hola? ¿Hola? ¿Y por qué me toca? Oh, por Dios, me toca hacer los panas Trabajando en un circo Vale, vale, vamos a empezar haciendo el circo Hacemos algo tipo Así Y lo subimos así Hagámosle la carpa Y adentro los panas, ¿vale? Las carpas no son perfectas <ríe> Por si acaso No soy el mejor dibujando Pero voy a sacar Mi mejor esfuerzo Como que play Da Vinci, ¿vale? Tienen aquí varios colorcitos Así todo bonito Creo que los circos También tienen una banderita Vamos a poner una banderita Aquí toda guapa Y toda pachera Verdecita Ok, coloquémosle aquí Una palabra que diga circo A ver Circo pana Ok Los panas trabajan en un circo Ahora Voy a hacer al querísimo y severísimo lobo Alexi, aquí voy a hacer al Alexi Así, pa, pa, pa, pa, Ahora le hacemos la cabeza, las orejas Que parece un Michi y la cola ¿Vale? Le hacemos aquí su collarcito Para identificar que es el Alexi Y ahorita le hacemos los ojos Él tiene los ojos celestes, hagámosle así Hagámosle una nariz de payaso Y una boquita, ahora hagamos aquí Al, al Rancor Hagamos a Rancor aquí, tiene su sombrerito Aquí así mero, tiene aquí el Simbolito así de eh, rojo del sombrerito Le hacemos pelito para que no sea nada calvo Porque siempre se queja de que lo hacen calvo Le hacemos aquí la cara Aquí tiene su camiseta toda rojita Y sus pantalones Oh, por Dios Sus pantalones son azules Le hacemos aquí en las manos Le hacemos como cositas de malabares Como unas pelotas Vamos a hacerle pelotitas aquí Así, haciendo como malabares, ¿no? Así Mira, mira, qué bonito, ¿no? Está muy, muy, muy fachero eso A ver, otro pana Vamos a hacer a Francisco Vamos a hacer a Francisco aquí Este sí tiene cuerpos ¿Por qué? No sé, ¿por qué está Cuernudo? Creo que son los cuernos que le Montó Rancor, pero ok, ahí está Hagámosle feliz, porque los panas tienen que Estar muy felices para traer las personas le Hacemos la cola, y pues ya está el circo De los panas, ¿quedó algo facherito? Bueno, quedó más o menos, no quedó tan Fachero, pero pues se intentó, ¿no? Pues vamos a ponerle un poquitico de cielo Vamos a hacerle cielito aquí, ahora Cambia todo más bonito, todo guatón Y pues esto creo que no se Puede pintar, es quedaría muy raro Dejémoslo así, ahí están los panas en el circo, pintamos aquí pues a Francisco, que <risa> queda muy raro la verdad, pero bueno no soy un experto, así quedaría el Francisco, el Rancor, que es esto loco, el Rancor y el Francisco loco se lo robó, si sí, mira, se lo lleva en el lazo y tiene aquí un moñito como un regalo y está feliz, que le irá a hacer a Francisco, hey espérate una cosa, ¿Por qué Rancor no tiene pantalones, está encuerado y Francisco también, oh por dios, vamos a ver la siguiente parte, a ver qué nos toca vale, queda poco segundo, vamos a ver nuestra nueva palabra y es Capley Macaquinho comiendo una buena Banana, ¿Cómo? ¿Y por qué Macaquinho Loco? ¿Dónde tengo la cara de Macaco? Vamos a empezar haciéndole sus patitas Hagámosle aquí patitas de, de simio Le hacemos aquí una barrillita toda Gordita, pintamos de café El, el, el Macaco, ahora Bueno, el Macaco por si no saben es un Mono, ¿Vale? Ahí está, y le colocamos Un sombrerito, el sombrerito de Rana mítica de kepley ahora le ponemos Aquí, hacemos aquí así Los ojitos de la rana, ahora si sí, le pitamos aquí y le ponemos un poquitico de blanquito por aquí Mira, mira, ahora sí queda muy bonito Vamos a hacerle las manitas de color, pues, negro Para que se vea bien la, la, la banana Y que no se confunda con el otro color Obviamente las bananas son amarillitas Ahí está, vale, vale, ahí tenemos nuestra tremendísima banana Le hacemos aquí esto para que se vea más como banana ¡Oye! ¡Ey! ¡Queda perfecto si lo ponemos todo verde! ¡Oh! ¡Mira qué guapo! ¡Oh! ¡Nice, nice! Nice, ahora pues vamos a ponerle Aquí, que no le podemos poner pasto A no ser que lo dividamos aquí De color negro, le ponemos aquí Este color y le ponemos Cielito, mira, mira tú Mira tú, perfecto, ahora sí Está quedando muy hermoso, ¿Me está gustando Me está gustando este dibujo, mira, mira, mira No, papá, sacando mis dotes De Davichi. ahora sí, ahí está Nuestro queridísimo Kepler y Macaco, está muy perfecto Ya quiero ver la reacción al que le vas a tocar A este, a ver si adivina, porque yo Solo hice perfecto, Capley macaquinho Comiendo una buena banana, ahora solo queda Esperar a que se acabe el tiempo y ver Que continúa, va a acabar el tiempo, falta Una barrita y... Ya vamos a continuar, ok, what the fuck? ¿Qué es esto? ¿Por qué le estoy dando Nalgadas a Rabito? y me está diciendo Nichan! Capley con cara de 7w7 Dándole nalgaditas A Rabito o Nichan, pero loco Esto, esto no tiene ni color ¿Qué pido. Yo tampoco sabía de que Rabito es bien nalgón, loco, mira Esas pompas, está buena la Pompas, ¿eh? ¿Pero quién es el que hace las Piernas así con palitos? ¿Qué es esto? Vale, acaba el tiempo Continuamos, Caplay verde tuerqueando Enfrente de Rabito enamorado, parque, vale Tengo que hacer a Caplay tuerqueándole A Rabito enfrente de, pues, en un parque Ok, tenemos que hacer al Capley verde Tuerqueando, vale, tenemos que hacer a Caplay Totalmente verde, vamos a hacerlo totalmente Verde, porque, pues, así dice Mmm, tuerqueando, güey. Tengo que ponerle las nalgas aquí al Rabito Oh, por Dios, mira, va a ponerme Bien culo, ahí estoy, bien culo Loco, porque estoy bien pornido Le hacemos aquí las pies, los piecitos De Kepley, le hacemos la, las manitos De color morenitas aquí para Que se diferencie, ¿listo? Tengo buenas Nalgas, güey listo, ahora Le hacemos el sombrerito Tiene que ser totalmente verde, y ¿eh? ¿para qué? Para que sea todo picarón el Kepley hacia, hacia Rabito, le quitamos la carita Así, y ahora hacemos a Rabito A Rabito tengo que hacerle las líneas, pues, negras Para que se diferencie que es él Hacemos aquí las orejas de conejo Ahora le hacemos el típico suéter que tiene rabito Hagámosle aquí así Va a hacerlo en típico Como una cruz Le hacemos aquí La colita esponjadita Y las manitos Aquí así Así sorprendido Así como ¡Oh, por Dios! ¡Qué buena! No, no, ¡Qué ¡Oh, por Dios! Y nos faltaría un parque Pero es que como hago Enamorado de parque? Y faltaron los culumpios, pero pues ni modo Lo voy a dejar así, ahí está perfectamente Listo, ahora sí, qué perfecto dibujo tan hermoso Lo he hecho perfecto como me lo escribieron Lo he hecho bien Yo creo que este dibujo está hermoso, loco Saqué mi dotes, pero no estoy de acuerdo De que me tenga que rearle, tuerquearle al rabito Eso sí, no estoy de acuerdo Ok, el tiempo se va a acabar Y cuando se acabe el tiempo Voy a desmutearme y vamos a reaccionar, ¿vale? Ok, así que voy a proceder a desmutearme Vaya a reaccionar los dibujos de mis compañeros y los míos A ver qué ellos escribieron y dibujaron A ver, voy a desmuchearme ¡Hola, papus! ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¡Hola! ¡Fue súper bien! ¡Qué sí, locos, loco! Obras maestras, hemos dibujado, ¿Sí? ¡Obras maestra, pues, ya maestras! Ya veremos si son obras maestras, Me llamaban bro. Da Vinci Yo también saqué mi dotes de profesional dibujante Voy a darle a empezar y vamos a reaccionar Ahí está Mi primer. primera frase fue ranco volando en un cerdo mágico! LOL. <ríe> ¡Mira! ¡Oh, qué bonito! Oh, está bonito! Le tocó buenísimo, buenísimo, buenísimo. Rancor montando un por cerdo el por, por el espacio por el por el esp esp ¡Eh! Esp ¡Eh! ¡Pero esp se mantiene! ¡Está bien bonito! Eh, se mantiene, sí, eh, está bonito Rancor montando un cerdo en el espacio ¡Eh! Eh, se, mantuvo, se, mantuvo. Se, mantuvo. se mantuvo, se mantuvo La idea se mantuvo, se mantuvo. Oye, pero, ¿Pero qué es eso, loco? ¿Por qué está totalmente blanco? Este cerdo tiene cara de perro amigo. Parece un perro salchicha, loco Wtf En medio tiempo para hacer el ojo no manches bro, ¿por qué tener... Rancor está blanco? ¿Qué pedo? No Porque sé, es un traje bro. de astronauta, es un traje de astronauta ¿Qué traje de traje astronauta? astronauta? What the fuck, <risa> vamos a proseguir con el siguiente Ahora Rancor, al guiando a Rabito ¡Oh! ¡Ah! ¿Cómo que fue? Eh, ¡Wow! ¡Eso me tocó a mí! No, ya, ya, ya. ¡Eso me tocó a mí! Oye, oye ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Y esa... no, no, eso? No manches Kaplan guiando <risa> a Rabito traición, nicha. Ese me tocó a mí, loco. Mi oh, mí no quedó. Es decir que Rabito tiene buenas pompas, loco. Un buen booty. Ya, un buen ahí. booty. ¡Oh, ¡Qué bonito! <risa> pero, pero le pega muy fuerte, pero le pega muy fuerte. Me estoy pegando míralo. bien fuerte. Me está suplicando por tu vida. Ahora, continuamos con la lesbici A ver, los panas trabajan en... Eh, ese me tocó a mí eh, hombre. Pero es que ya trabajamos Ales. en un sitio, en la vida real eh, Ese me ¿No? tocó el dibujo a mí, no sé Ve, Francisco latigando a la Lessi y a Rafa Se tic... <ríe> <la ríe> parece, parece un ¿Te látigo ¡Hola! ¡Sí! yo no entendí eso! ¡No manches! ¿Qué le pasó la cara a la lesbici? ¡Está tú asustado! ¡Yo no entendí eso! ¡Yo no entendí eso! Wow, wow. ¡Ran se enoja porque Ran saca a pasear a Lessie y no a él! ¡Qué pedo? Oye, Rab ¡Oye, Rabito! ¡Tú siempre hiciste a los personajes sin, sin pantalones! ¡Qué güey! <risa> ¡Amigo! ¡Y se lo vuelves al aire! <risa> ¡Rabito se equivocó! ¡Se equivocó! ¡Puso el revés a un personaje! ¡Es verdad! <risa> vamos <risa> ¡Los puso al revés! ¡Los puso al revés! ¡Es verdad! <risa> ¡Qué tonto! Rabinacho, a ver, tú qué frase colocaste. Mira, mira, Franco está no? ah. Ok, ok. No, yo estoy contando a Fran ahí, pobrecito. Okay, no? <risa> loco, loco, se lo lleva con la cuerda. Franco cerró. <risa> eso me cara, tocó. Ok, ¿verdad? vale. Se, se mantiene, se mantiene, se mantuvo. Okay, <risa> okay, Maldito y <risa> man? Poquito, ya hoy, loco. Ayuda. Hola. Oye, ¿Cómo ¿Cómo no? loco. ¿Y, ¿y ese trajecito, loco? Va de colegial, la va de colegial. Va de colegiarla ¡No, pobre Teniendo Fran! Teniendo de Yandere Simulator, por eso Simulator, ¡Pobre Fran, Fran, loco! Hoy se come, dice Gata anuncia Capley convirtió en macaco encima de un una... Oh, por Dios Soy un macaquillo Soy un macaquillo ay, soy macaco. ¡Macaco! ¡Ay, ay qué fe! Macaco, macaco. Vos debes de ser macaquillo no, ¿Cómo que igualito si no soy? Capley macaquillo Mira, me tocó a mí pero qué banana más grande, eh? Hombre, tremenda pero banana verdad. es que me como yo Caprimo no comió una banana A ver, se mantuvo Pero, <risa> pero, ¿pero Ángel, <risa> ¿qué es esto, <risa> loco? <¿Qué> es un eso? <risa> eso es mono araña <risa> <No, risa> no, Parece sí que tiene una, una, una, una, unas antenas medio <risa> extrañas en la cabeza Tengo una si soy un alien, pero tengo la cara toda verde <risa> Y final con Sir Guapachito Rabito sentado debajo de un árbol viendo a Caplay musculoso Así ¿Eh? le saben eh Si sí le saben Ah perro bailando qué pedo ¿Qué Rabito no debajo de un árbol <ríe> Oye ¿Cómo que bailando ¿Qué <ríe> fue no, ¡Ay, ¿y esas pompas! <ríe> oh Dios mío Me dibujan en la vía real ahí Buenas papley, pompas amigo Caplay What the fuck? ¿Por qué se está tocando las pompas, qué play? No, ¿por qué? Pero Loco, no porque me, me le, estoy, le estoy insinuando Bailándole el twerking Qué pedo! <ríe> Tremendo twerk Tiene, tiene más, más, más nalga que pierna <ríe> Y bueno, Rolito, espero que les haya gustado muchísimo El video de hoy esta, esta, Estos dibujos, la verdad que... <ríe> Nada que decir, loco, nada que decir tremendo derruches que tengo acá, bro Está para exhibirlo en un museo Está para exhibirlo en un museo, es verdad Así que no olviden dejar sus likes, suscríbete si no estás Y comentar ¡Pompas! ¡Pompas! ¡Pompas! ¡Comenten pompas! pompas comenten pompas comenten pompas para otro pompas. gargipón! ¡Nos vemos!